y su enfermedad. Pero yo lo veo muy claro y lo veo muy obvio cuando vienen aquí pacientes que llevan un tiempo sin rehabilitación y que en muchas ocasiones, no en todas, podemos conseguir eh, cambios muy, muy rápidos. ¿Por qué es esto? Porque han tenido desde el principio mucho tiempo sin rehabilitación y entonces no han tenido solo los síntomas de su enfermedad sino las consecuencias tras los síntomas que pueden ser compensaciones y demás. Entonces, por eso es importantísimo la rehabilitación, para que los problemas que uno tenga en su vida diaria sean puramente los que no se, contra los que no se puede luchar y no los que vienen como consecuencia. Y con la rehabilitación esto lo podemos mantener a raya, como yo les digo siempre. Es importantísimo. Aquí en un centro, en una sección, se van a ver arropados desde todos los puntos de vista, tanto fisioterapéutico, neuropsicológico, logopeda, terapeuta ocupacional y eso va a dar muchísima más calidad de vida a los pacientes.